A ver si verdaderamente la deliberación vuelve a este pleno, la argumentación o contraargumentación vuelve a este pleno, los insultos dejan de ser la marca de identidad de unos contra otros y entre todos conseguimos apaciguar y que sirva la política para otras cosas que para tapar, que para tapar, bueno, pues esta pérdida de, de, de democracia y de calidad democrática y de entendimiento entre todos.